el único que repite en todas las ediciones de Actitud Social. Estamos todos muy cansados, él lo va a tener difícil. Eh, estamos intentando que en cada edición repitan los menos... ...para que los contenidos sean los más diversos. Y él seguramente nos ha preparado algo especial. Su nombre es Pedro García. Entre otras cosas, eh, es muy conocido en Málaga... ...porque es uno de los, más, eh, de los usuarios más activos de Foursquare. Eso es su lado friki. Su lado profesional... Es director en Coritel Accenture, en el Parque Tecnológico, y como director de una gran compañía ha tenido que entrevistar a cientos de candidatos. Él mismo ha cambiado de trabajo varias veces, ha sido entrevistado y ha depurado un poco esa técnica. El título de su ponencia es «Cómo sobrevivir a una entrevista de trabajo». ¿Tu audio está funcionando? Hola. Sí. Creo que sí, ¿no? Vale. Eso ¿Tú no necesitas La pantalla. ¿Necesita algo? La pantalla. La pantalla, tenemos que cambiar el conmutador. Perfecto. Es esa es a la tuya, ¿no? Sí. Te dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, como Andy ha dicho, yo tengo una pequeña esquizofrenia entre mi lado más profesional y mi lado más friki, que se desarrolló mucho por la vena 4Square. Ahora se desarrolla también, yo soy la Lola Torremolinos, que tanto ha dado la lata durante este evento como patrocinador. Bueno, yo no soy, es mi mujer, yo soy el Lolo en realidad. Entonces, bueno, mi esquizofrenia cada vez va peor. Eh, tengo cada vez más gorras y hago más cosas, pero yo tengo que hacer muchas cosas a la vez y no me aburro. Y hoy, como dice Andy, os voy a hablar de cómo se una entrevista 2.0. Es decir las formas nuevas que hay de hacer entrevistas que hace unos años no existían. Entonces, lo que vamos a hablar es... Eh, bueno, antes las entrevistas eran una cosa más o menos sencilla. Tú ibas allí, te hacían preguntas, tú ibas con tu currículum lo más pulcro posible y te hacían tus preguntitas y salías del paso como podías. ¿no? Eh, a día de hoy las cosas están cambiando. Hay muchas empresas que están haciendo cosas más innovadoras, igual que en todo lo que hemos visto en estos, en estos días, y en el tema de recursos humanos también. Lo cual las pone las cosas a veces un poquito más difíciles, pero también abre muchas oportunidades que, bien aprovechadas, pueden venir muy bien. Y eso es lo que os quiero contar hoy. Pero, para ello, quiero usar un caso práctico. ¿vale? Así que vamos a hacerlo de una forma dinámica y que lo entendáis de verdad. Así que, para eso, vamos a hacer un concurso y vamos a entrevistar a un candidato, Pedro. Va a ser nuestro candidato de hoy, al que yo voy a intentar ayudar a, a encontrar trabajo. Y va a hacer hoy su primera entrevista, sin ningún tipo de preparación, a ver cómo le sale. Así que bueno, a continuación, Alicia Macías, directora de Recursos Humanos en Chief Waterhouse Coopers, va a hacerle su primera entrevista. Pedro. Pedro por 600 euros al mes de sueldo. Eh, ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Opción A. Porque está cerca de tu casa. B. Porque las condiciones económicas coinciden con tus expectativas. C. Porque tu primo Manolo trabaja aquí. D. Te gusta mucho nuestra filosofía de empresa. La D. Porque me gusta vuestra filosofía de empresa. Sí. Seguro, ¿no? Estoy seguro. Correcto. Correcto. Bueno, hemos empezado con bimpi, Enhorabuena, Pedro, por tu, superar tu primera prueba en esta empresa. Y ahora yo quiero aprovechar para daros algunos consejitos. En concreto a Pedro, pero quiero que los escuchéis vosotros. Yo estoy haciendo de coach para que Pedro encuentre trabajo. Eh, a ver, y... Os aseguro que todo lo que voy a decir son obviedades y os va a parecer que digo tonterías, pero os parecería increíble la de veces que la gente falla en estas tonterías y en estas obviedades en todas las entrevistas que yo he visto revisa las preguntas típicas en las respuestas que no te pillen en lo fácil este tipo de preguntas como la que ha habido ahora y muchas otras que hay por ahí eh, son muy típicas, son muy clásicas hay muchas consultoras que tienen sus listas de preguntas a nada que lo repaséis un poquito por internet y busquéis preguntas de entrevista este tipo de cosas, lo vais a encontrar eso te va a llevar un par de horas te va a llevar una tarde, darle una vuelta para que no os pillen por sorpresa en preguntas tipo ¿cuál es tu mayor fortaleza? Eh, ¿cuál ha sido la, la peor la típica pregunta de Andy la peor cagada que has hecho, ese tipo de cosas, os las preguntan siempre. Y si lo tienes preparado y sabes cuál es tu respuesta, la piensas bien y la cuentas, no te vas a poner nervioso. Si te la preguntan y te pidas sorpresa, puede que no pase nada, porque la respuesta en sí casi es lo de menos, es más tu reacción. Pero si te pones nervioso, esa pregunta te descoloca, crees que la has respondido mal y a partir de ahí estás sudando por todos lados, te joroba la entrevista. Así que, por favor, dar un repasito a preguntas típicas de entrevista, buscar en Google y seguro que encontráis unas cuantas cositas que os van a ayudar. Otra obviedad, pero no tanto. Conoce la empresa a la que vas. ¿vale? ¿Cuántas veces he visto que viene un candidato, no sabe ni cómo se llama mi empresa, no sabe ni lo que hago, mm, le pongo a hablarle de lo que hago y le suena chino o se pone a darme casos que no tienen absolutamente nada que ver con lo mío. Si le pregunto que me diga algún caso en el que ha resuelto una situación conflictiva, me cuenta algo que no tiene nada que ver con mi actividad. Eh, y eso no me hace empatizar con él. ¿Vale? Entonces, si vais a una empresa, primero entérate de qué hace, y da igual que estéis haciendo 40 entrevistas todos los días, no hagáis 40, hacer 4, pero hacer 4 buenas, porque disparar con metralleta buscando trabajo no sirve para nada, hay que ser francotirador, ¿Vale? hay que ir a por un objetivo, ir a por él a muerte. Entonces, buscar la empresa, cuál es la empresa de vuestros sueños, cuál es la empresa en la que queréis trabajar, cuál es la empresa que se encaja con lo que sabéis hacer, estudiarla y cuando vayáis tener claro ¿Qué hacen? Y ser capaces de responder con contexto de forma que la persona que te está entrevistando se sienta familiar. Intentad hablar en su idioma, no en el vuestro. Si te hacen una pregunta técnica, te hacen una pregunta de lo que sea y te toca una persona de recursos humanos que no es técnica, intenta hablar en un idioma que ella pueda entender o él pueda entender. ¿Vale? Intentar adaptaros para que ellos se sientan a gusto y entiendan lo que estáis diciendo. Uy, otra vez le he dado a Otro punto. Demuestra interés. Demuestra pasión. Vas a una empresa, para mí un candidato que viene a la empresa y me dice que le gusta, o sea, que me cuenta que sus hobbies están relacionados con lo que hacemos nosotros, que mi empresa fabrica, tiene un sistema de facturación para zapatos y es que su padre tiene una zapatería, pues ya me dice algo, ya me anima, ya ya tengo una cierta empatía porque yo llevo toda mi vida con los zapatos. Entonces, esa persona ya va a tener un cierto contacto conmigo. Entonces, a ver, puede ser verdad o puede no ser verdad que eso ocurra, pero el interés, si realmente os interesa una empresa, demostrarlo, o sea, contar las cosas y demostrar que realmente tenéis algún interés en lo que ellos os tienen que contar. ¿Vale? Resumido, muy importante, prepárate para la entrevista, es decir, vais a una entrevista, os estoy hablando de cómo ir a las entrevistas, esto es genérico, no de las 2.0, pero es muy, muy importante que cuando veáis una entrevista sepáis a dónde vais, quién os va a entrevistar, si sí, lo sabéis, investiguéis lo más posible y varáis todo lo preparados que podéis ir. Nada de ir aquí a una batería de entrevistas y que salga lo que salga. Porque eso no solamente os perjudica porque no tengáis ese trabajo, sino que vais a quemar una oportunidad que a lo mejor en el futuro sí os podría haber servido. O esa persona puede conocer a otra persona que a lo mejor os podría haber contratado. Entonces, no queméis empresas. ¿vale? Ir a por las que vayáis y a las que no tengáis claro, no vayáis. Quizá otro sea, otra vez sea el momento para ir. Y ahora voy a contaros... Un poquito, bueno, de distintos tipos de entrevistas, ¿no? ¿Y... ¿Alguien ha visto este cartel? ¿Alguien conoce este cartel? ¿Sabe lo que es? ¿Levantar la mano? ¿Los que sí? Unos poquitos. Bueno, veo que pocos. Este cartel apareció en Silicon Valley, en por ahí en una carretera de una de las principales autopistas de Silicon Valley, en el 2004, julio de 2004. Solo ponía eso. Pero bueno, la gente que sabía, bueno, los que tenían aficiones en matemáticas, en ingenieros, etcétera, investigaron un poquito y parece ser, bueno, que los que saben, con una cierta sentencia usando el programa matemática o vamos, con otro sistema, se podía llegar. Con esto se llegaba a un número de muchas cifras, creo que hay cifras, que era un dominio. Desde este dominio había otra... No he querido ponerlo todo para no enrollarme, pero había tres o cuatro fases del estilo. Una pregunta relacionada con decimales del número E, etcétera, etcétera, hasta llegar al final aquí. Y al final, esto era un proceso de selección de Google. Vale. Esto fue de los primeros procesos de selección de Google. Aquí fue cuando empezó la cosa. Google construyó esto porque querían gente inquieta. No, no ponía por ningún lado, si vuelvo un momento al cartel, aquí no pone Google por ningún sitio. La gente que entraba aquí no sabía para qué era esto. Y Google lo que hacía hincapié es que le interesaba a la gente curiosa, le interesaba a la gente, obviamente, con perfiles científicos. Y les parecía mucho mejor que la gente les buscara a ellos, a que ellos tengan que buscar a la gente. Bueno, esto abrió la veda a una serie de formas de buscar trabajo interesantes ¿no? o alternativas a las que existían antes entonces de entrevista, preguntas, respuestas, ya te llamaremos. Empezaron las cosas aquí. Y os cuento todo esto no porque tengamos que hablar de Google o esto es como, bueno, todo lo que se habla de SEO, etcétera. Google no es el único buscador, Google no es la única empresa, pero sí si hay muchas empresas que quieren ser como Google. Muchas, demasiadas, ¿no? Muchas que se creen Google incluso, aunque no lo son. Y copian cosas de Google con trocitos, cosas que encuentran en internet y te hacen cosas como las que hace Google. Entonces, os voy a contar un poquito de cómo funciona Google, no pensando en que tengáis que aplicar a Google necesariamente, pero sí en lo que os podéis encontrar por ahí y estéis preparados. Para, para hacer una entrevista con Google, o sea, para entrar a trabajar en Google, y esto incluye España, el edificio que tienen en Torre Picasso ha recibido muchos candidatos, aquí os cuento cómo es el proceso de selección de un candidato en España. Se rellena un formulario. Te concertan si pasas la primera criba, te concertan una entrevista telefónica o por Skype. Haces tu primera entrevista. A continuación, normalmente, cuando empezaron aquí el reclutamiento fuerte en España, se te mandaban a Dublín a una serie de entrevistas. En Dublín hacías una primera entrevista con un compañero que por lo que han contado, bueno, a ver, cada proceso era diferente, eso, eso para empezar, y dependía mucho del entrevistador. Pero te hacía una entrevista donde te podía hablar más de tus hobbies, de tus aficiones y apenas te hacían ninguna pregunta técnica ni de ningún otro tipo. Pero te empezaban a conocer. Y esa persona era alguien que iba a ser tu futuro compañero y empezaba a conocer tu personalidad. Te hacen otra entrevista donde ya te empiezan a preguntar cosas sobre tus estudios, sobre tal, pero que también es muy informal y muy relajada. Y esta persona que cuenta esto, esto, por cierto, está en el, en el blog de Enrique Danz, cuenta un cuento en articulito con todo esto, te hacían tu entrevista técnica, evaluando a fondo tus conocimientos. Ahí ya sí, venía lo duro, ¿vale? Y es cuando te hacían una entrevista bastante dura. Aquí, en este caso, se pasó por, una, dos, tres, cuatro entrevistas, incluyendo la telefónica. Por lo que he oído caso, se pasan hasta seis, siete preguntas. Eh, seis o siete entrevistas. Y, al final, te pedían documentación adicional. En este caso, la persona fue contratada. Eh, es muy importante con Google, eh, a ver por un momentito, en este caso es muy importante lo que os decía antes, que conozcáis muy bien la empresa, porque hacen preguntas sobre qué productos utilizas, sobre eh, si conoces determinadas cosas. ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas preguntas típicas y, de nuevo, preguntas que salen en Internet y preguntas que muchas empresas por ahí, que se creen Google, están copiando, están utilizando. Entonces, no cuesta demasiado buscar alguna página web donde te cuente posibles preguntas y respuestas. A ver, y sí os digo una cosa para que os quedéis con ella. En este tipo de preguntas, lo importante, no es la respuesta en sí, sino cómo las razones. Es decir, estima el número de personas que se gradúan al año y tienen un trabajo en España. ¿Cuánto dinero crees que gana Google por los anuncios de Gmail? No se trata de decir 250.000, se trata de explicar cómo lo puedes razonar. En este caso, estas son preguntas para un puesto de responsable de marketing. Para un puesto de product manager, preguntan cosas tan peregrinas como: ¿cuántas pelotas de golf caben en un autobús? ¿Cuánto cobrarías por limpiar todas las ventanas de Seattle? Pregunta típica de Google. Y preguntas ya más esotéricas. ¿A qué tres problemas a largo plazo se enfrenta Google? De nuevo, son cosas que, si las tienes pensadas de antes, o por lo menos sabes un poquito cómo va el tema, ayuda un montón a que te pillen de sorpresa en una entrevista y te empiecen a, y te empiecen a sudar la gotita por aquí. Eh, y a preguntas tipo, ¿cuántas pelotas de golf caben en un autobús? El razonamiento es... Calcula cuánto tiene de ancho, cuánto tiene de alto, cuánto se pierde en porcentaje por los asientos, cuánto es el diámetro de una pelota de golf. Queda igual que la pelota de golf en vez de 30 centímetros tenga 35 o 70, que no tengo ni idea cuánto mide una pelota de golf. Lo importante es que seas capaz de calcularlo y explicar y razonar lo que estás haciendo, porque en Google hacen ese tipo de cosas. Y las preguntas técnicas, bueno, las entrevistas de ingenieros de software eran ya verdaderamente muy, muy divertidas. ¿no? Te de preguntas muy técnicas como ¿qué significa dead beef? Supongo que casi nadie lo sabrá. ¿Quién sabe lo que es dead beef? Era un códiguito que usaban en código ensamblador, era poner una secuencia con que eran estas letras para identificar una especie de depurador, o sea, una cosa de los años catapum, pero te lo preguntan y tú llegas y dices que esto es carne muerta y se descojonan, aunque en el momento no lo hagan. Eh, te preguntan cosas como ordenarías un armario lleno de camisetas, qué ángulo hay entre las horas y los minutos a las 3 y cuarto, cuánto tardaría en ordenar un trillón de números o cuál es la diferencia entre un hashtable y un has map. Obviamente esto es para una, una entrevista técnica y obviamente iríais solamente si es, estáis preparados para ese puesto, que esta es otra de las cosas que también os diría, no vayáis a entrevistas a las que a, aspirando a puestos a los que no, para los que no estáis preparados. Bueno, así que a partir de aquí, Pedro, ¿te ha quedado claro? ¿Lo has entendido? Venga, pues vamos a por la siguiente fase. Curro pabón, Technical lead de Google, que por cierto lleva una camiseta chulísima, aunque no la veáis desde ahí. Buenas tardes Pedro. Bueno, vamos a ver tus cualidades técnicas, a ver si puede estar a estos mil euros al mes, nada más, nada mal. Eh, como estoy seguro que sabes de sobra lo que es un API REST, vamos a hablar directamente de Framework Java. Voy a decirte cuatro frameworks y me tienes que decir cuál de ellos es el único que implementa el estándar JSR 3.11 Java API for RESTful Web Services La primera opción es RESTfulator La opción B es Spring MVC La opción C es Jersey Y la última, la opción D es Pullover Voy a 50% por supuesto. Nos quedamos con dos. Me quedo con la C. C, jersey, ¿está seguro? Seguro. Marca por C. Muy es... bien. Y es correcto. Muy bien. bien. Pedro, veo que habías estudiado bien la parte técnica. Enhorabuena. Esta <risa> era una entrevista dura. Bien, una cosa que ya os he contado antes. Si aspiras a un, puesto, a un puesto técnico, asegúrate de que es para un campo que dominas. Si vas por una entrevista de programador Java, no, no lo hagas si eres un programador de C que ha estudiado un poquito de Java o si has hecho, si vas a una entrevista para diseñador de, de interface design, si eres un programador Java de toda la vida y has tocado cuatro cositas de HTML, no hagas el tonto, no pierdas el tiempo, no quemes una empresa, porque quizá mañana esa empresa tenga un puesto de Java, de HTML, de lo que tú sí que sabes y sí que tengas una oportunidad. Entonces, no hagáis el ridículo yéndola en pregunta a una entrevista para hacer Preguntas como estas y que no sepáis dónde meteros, porque esto cada día se ve más. Y esto no es solamente Google en Torre Picasso, esto pasa aquí en el parque también. Os aseguro que hay empresas, por ejemplo, Real Life, donde hacen entrevistas de este estilo bastante chungas. Así que no, no hagáis el tonto. Eh, y otra obviedad, para preguntas como esta o para entrevistas como esta, no puedes ir si has sido de juerga la noche anterior, no puedes ir sin dormir, no puedes ir, no sé, habiéndote levantado, ya no os digo que seáis unos crápulas, habiéndote levantado a las 4 de la mañana porque es en otra ciudad y has cogido el primer avión o el primer tren y has llegado allí hecho una auténtica pena. Hay que estar muy concentrado para este tipo de cosas. Vosotros sabréis qué hay que hacer para estar concentrado, cada uno sabrá lo que eh, si le funciona la cafeína, si le funciona dormir bien, si la noche de antes no duerme y da igual lo que haga, vosotros sabréis. Pero, Haced todo lo posible para ir a un, cuando vais a una entrevista delicada, estar todo lo concentrados que podáis, porque puede marcar una gran diferencia. La agilidad de razonamiento es absolutamente fundamental. Así que, hacer todo lo que podáis para estar más preparados. Llegar con tiempo, ahorraros esos nervios de que no llega el autobús, de que no sé qué, llegar una hora antes, llegar dos horas antes, hacer lo que haga falta para que el factor estrés de llegar tarde o de llegar con el tiempo justo no sea una tontería más que no hacía falta, ¿vale? Y estar muy preparados y concentrados para esa entrevista. Resumiendo, darlo todo, ¿vale? Vais a la entrevista y la muerte, hacer todo lo que tengáis que hacer para que esa entrevista tenga el máximo rendimiento. Bien. A continuación, Pedro, te voy a contar otras cositas que se están haciendo ahora y que están un poquito de moda. Por ahí fuera y aquí en España también. Los hackathon. ¿Habéis hablado de los hackathon? ¿Alguien sabe lo que es un hackathon? Levantar las manos. Casi nadie. Bueno, veo que voy a conseguir enseñaros algo. Hackathon, también llamado Hack Day. No es exactamente una Campus Party, pero las Campus Party a veces tienen Hack Days. ¿Y esto qué es? Bueno, estos son eventos de un día o dos, normalmente de cosas tipo programación, pero también la programación no solamente en Java, sino en HTML, puede ser los hay también con CMS, que creo que aquí muchos trabajáis con ellos, ¿vale? donde se pasa un día o dos, normalmente más de un día, una noche entera por lo menos, desarrollando código, desarrollando algún portal, una aplicación o lo que sea. Típicamente, eh, a ver, el objetivo puede ser un concurso, un reconocimiento, pero se hacen también para contratar, se hacen como evento de reclutamiento. Hay empresas que lo hacen específicamente para contratar o simplemente para ojear, ¿vale? Es decir, tienen su premio, tienen su historia, pero hay gente allí de la empresa, que sea, y están vigilando muy bien a la gente y qué es lo que pasa, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve esto? Y esto es estar desde el sábado a las 11 de la mañana hasta el domingo a las 7 de la tarde. Todos dos días enteros metidos en un hotel, en una oficina, en donde sea, noche incluida, donde allí duermes o no, porque precisamente esto se trata de sacar el máximo partido y haces, bueno, pues lo que tengas que hacer para sacar ese código para adelante. Entonces, ¿para qué sirve esto? No es solamente para evaluar la aplicacioncita que saques o lo que el resultado que tengas. Allí están con los equipos de trabajo gente de la empresa, ¿vale? Y están hojeando todo el tiempo y viendo la calidad del código, el tipo de preguntas que hacéis, el dominio que tenéis de la materia, pero también vuestro trabajo en equipo, vuestra capacidad para trabajar bajo presión con unos plazos como estos, nuestra gestión del estrés, se consiguen muchas cosas en un evento de este estilo. Entonces, se hacen, con un, con, para, en, en Estados Unidos, por ejemplo, para eh, intersea, para lo que serían becarios, gente que está recién licenciada o en sus últimos años de carrera, incorporarlos como becarios en las empresas. Esto es una forma típica de, de buscar gente. Entonces, bueno, dormir es opcional, como decía, estos son eventos asociados a muchas latas de Red Bull, mucha comida basura, comer, dormir, sleep, tachado, vale eh, hackear y bueno, ya se llama hack days o hack o hackathons. Eh, hay muchos. Está el tema, bueno, de moda, ha tenido su momento. LinkedIn, por ejemplo, organiza uno muy chulo. Eh, que si buscáis por ahí unos vídeos, hay en esta presentación que va, voy a poner en el slicer ¿vale? Eh, estarán estos links. De todas formas, los, luego los, los publicaremos. Pero LinkedIn, por ejemplo, organiza estas sesiones y de hecho de estas sesiones salen cosas chulas, salen eh, aplicaciones que luego se utilizan, etcétera. ¿no? Eh, ForeSquare también las organiza. Eh, Facebook también organiza. De hecho las organiza con mucha frecuencia y en España se hacen cosas de estas. Eh, Wordpress, por ejemplo, organizó en Sevilla algo parecido en agosto del año pasado y Microsoft organizó muy cerquita de aquí, en Fongilola, en el Hotel Beatriz, organizó un hackathon. En este caso no era tanto para, para contratar, aunque había mucha gente de Microsoft fallejeando. Fue para desarrollar aplicaciones en Windows Phone. O sea, que eso, muy de aquí, está ocurriendo. No penséis que esto es nada más que una cosa para, para hacer en San Francisco. Y es una forma nueva y alternativa que las empresas están utilizando. Y esto, a ver, esto os, os sirve para no solamente para entrar a trabajar en WordPress, sino también para mmm, promocionarte o hacer contactos como desarrollador de WordPress. ¿vale? Así que, bueno. Vamos a pasar a, a la siguiente fase. Pedro, el audio, por favor. A continuación, te vas a entrevistar con Moisés Clemente, UX designer, no me deja decir otra cosa, eh, de la empresa Grupal. Por un sueldo de 1.500 euros me gustaría saber Sabes que las nuevas tecnologías están, no nos dan respiro y ahora mismo es el momento de adaptarnos. Si tuvieras que desarrollar de una manera ágil una web adaptable a distintos dispositivos, ¿cuál de estas opciones sería tu elección? A. HTML y CoffeeScript. B. Un framework de desarrollo tipo Bootstrap. C. Escribirías el código manualmente utilizando JavaScript, HTML y CSS. O D lo copiarías de otro sitio que utilizará esa tecnología. Voy a ver qué opina el público. Ahí eh, No tenemos el comienzo del público <ríe> y les responde directamente. Vale, pues me quedo con la B. ¿Estás seguro? Bueno, algunos consejillos de nuevo unas cuantas obviedades si aspiráis a trabajar para una empresa de estas o oh, trabajáis con productos de este tipo de empresas enterados de estos eventos a hacer un seguimiento los hay cerca los hay no tan cerca pero es una muy buena forma de promocionarte de aspirar como decía antes al trabajo de vuestros sueños es decir quizá trabajar en una empresa de esa sea lo que queréis pues luchar por ello vale asiste a esos eventos participa mmm, que te vean, hazte notar, intenta destacar, no haciendo el notas, pero sí con las cosas que sabes y aprovecha para hacer contactos, ¿vale? Porque es un momento muy importante para hacer contactos con la empresa, con otros desarrolladores o programadores o diseñadores que te pueden ayudar, os podéis ayudar mutuamente en el futuro, eso es un gran momento para establecer una red de contactos. Es decir, arrímate, ¿vale? Resumiendo, acércate a esa empresa, a ese producto. Vale, y a continuación os voy a contar una última cosa más que es otra nueva tendencia, que es el recruiting gamificado, ah, no, muy relacionado con algunos de los temas que hemos visto por aquí en estos días. Hay empresas que están sacando juegos para contratar. No sé si esto lo habéis visto por ahí, pero por ejemplo, L'Oreal sacó un juego que se llama Reveal donde tienes un juego que tiene por todo el mundo, en España también, lo que pasa es que ahora no hay ninguna convocatoria abierta y es un juego, es un juego online, parece, en fin, es, es un juego en el que mmm, está orientado a estudiantes, ¿vale? que están terminando su, su ciclo y que se convierten en un manager en prácticas. Entonces, bueno, eh, tienes una serie de etapas de desarrollo de un producto, en este caso productos cosméticos, y desde que se descubre una nueva molécula o un componente hasta incluido la campaña publicitaria del lanzamiento. Es decir, la aplicación El Jueguecillo tiene su enjundia y te hace pasar por distintas fases, ¿vale? Y esto se usa como herramienta real de contratación. Es decir, la gente va pasando, se va estudiando y ya se han contratado, bueno, a la fecha en que está esto aquí, 254 personas han entrado por el jueguecito de las narices, ¿vale? Y ha habido 127.000 jugadores de 177 países. Lo están organizando por países si buscáis RevealTheGame.com reveal gamecom eh, reveal -game ahí eh, lo veis ahora en España no hay convocatoria abierta pero esto se está utilizando. Otro ejemplo Marriott, la cadena hotelera, tiene una aplicación en Facebook que es una especie de sims más o menos, donde tú eres un manager de una cocina, de momento solamente tienen para el de cocina, y tú haces un jueguecito, estilo a los Sims, donde tienes que gestionar pues, qué productos compras, de qué calidad, de qué precio, qué cacharros, qué hornos, qué tal, y luego ser capaz de servir tus pedidos, de gestionarlo. Entonces, un juego, que, según dicen ellos, bastante parecido a lo que es la verdadera gestión de una cocina. Y de nuevo, juegas, tienes tu puntuación y eso lo evalúan. Por lo que yo he visto, esto sí que admitían en Marriott, que era más una cosa de marketing, que no lo usaban tanto para contratar de forma tan directa como lo de L'Oréal, sino que fue una cosa que le, que le dieron eh, un poquito de bombo y no se usa tanto, pero la verdad es que el juego está bastante currado, ¿vale? Y, bueno, vamos a prepararnos para la última entrevista. Antes de que vayas a la última, eh, quiero darte una serie de consejos, ¿vale? Y quiero resumir lo que hemos repasado hasta ahora, ¿vale? Arrímate. Acordaos, acercaos a las empresas a las que queréis, acercaos a lo que estáis buscando prepárate, vas a conseguir una entrevista, estudia todo lo que puedas de esa empresa, estudia todo lo que puedas de la tecnología a la que te vas a, a concentrar y dalo todo. ¿Has dormido bien hoy? ¿Sí? ¿Has tomado tu Red antes de entrar? Estamos listos. Pues venga, a triunfar. Pedro, a continuación. José Ferrer, fundador de la startup myloquesea.com, eh, va a entrevistar a Pedro. Hola, Pedro. Por 2.000 euros al mes... Un sueldazo, ¿eh? Convénceme. ¿Por qué debería contratarte a ti y no a otro? Opción A, porque eres el mejor. Opción B, porque tienes las mejores notas. Opción C, porque tiene mucha experiencia en este campo. Opción C, D, porque te gusta lo que hacemos. Vale, D, porque me gusta vuestra empresa. Vamos a ver. Es correcto. Lo has contratado, Pedro. Bueno, pues esto es lo que os quería contar y eh, simplemente quiero dar las gracias a todos los colaboradores que hemos tenido, por favor, ir pasando. Alicia Macías, y quiero contaros quiénes son de verdad. Simplemente Alicia Macías, fundadora de, de guapo.com, una página de venta de bisutería en, en online. Curro Pavón, technical lead en Z Worldwide y poker coach. O sea, si alguno queréis aprender a jugar al póker, Curro es perfecto. Eh, Moisés Clemente, lead en UX, eh, que trabaja en Relay Gaming Technologies. José Ferrer, fundador sí, de verdad de la empresa Solvayt en el PTA, y Pedro Delgado, CEO de Grupo Informático, elgrupoinformatico.com y estudiante de periodismo. Muchas gracias a todos. Bueno. Por ahí eh, buenas tardes hola eh, mi nombre es jesús quería saber desde tu experiencia profesional a lo largo de diferentes procesos de selección eh, aparte de la experiencia del candidato de su formación etcétera eh, desde el punto de vista de inteligencia emocional y de características más de emociones personales del candidato cuáles piensas tú que son las la más importantes que tienen en cuenta las empresas bueno mmm... Hay varios, hay varios temas, no. obviamente la imagen y cosas así son importantes, pero para mí uno de los más importantes y en los que hay gente que falla es la credibilidad. Es decir, cuando te dicen algo y se lo inventan, se nota. Si no a la primera, a la segunda. Entonces, si tú les preguntas algo y no son fuertes en ese campo y salen del paso como sea, el problema ya no es que eso lo han fallado o que eso tú dices, no sabe de esto. El problema es que ya no sabes qué más te tienes que creer. No sabes en qué más te está engañando. Entonces, eh, os recomiendo que seáis lo más sincero posible. Si una entrevista es para un puesto para el que no estáis preparados, va a ser difícil arreglarlo. Es más, si os contratan, va a ser un problema, en cualquier caso. Entonces, si una pregunta realmente no la sabéis, no es vuestro campo, os preguntan algo que mmm, os pilla totalmente descolocado, casi es mejor decir, mmm, este tema, yo es que soy de C, yo no soy de Java, y a lo mejor era un error o cosas así, antes que inventártelo y hacer el idiota, ¿vale? Entonces, para mí, cuando una persona eh, me dice algo y puede ser la respuesta a una pregunta que se la inventa, puede ser su experiencia, que te des cuenta de que está ocultándote que luego te das cuenta de que hay un año en el que has estado en el paro y no te lo está diciendo y te ha enganchado un trabajo con otro y es mentira, pero luego encuentras el hueco, cosas así. En cuanto a alguien le pillas en un renuncio, para mí ya se ha acabado la entrevista, yo no necesito nada más. ¿vale? Entonces, para mí personalmente es eh, lo más importante. Hola, enfrente tuya. Frente tuya. <risa> eh, buenas noches. Eh, yo quería hacerte dos preguntas, ¿vale? Después del desarrollo que he visto de tu ponencia, eh, veo que este tipo de entrevistas de, de trabajo 2.0, eh, he visto que están mucho más enfocadas en empresas tipo marketing o publicidad, internet, eh, que tengan más que ver con ese mundo, aunque me hayas puesto el, el ejemplo de L'Oreal. Y si luego este tipo de, de entrevistas eh, son todavía muy elitistas o, o, o ya está extendido este tipo de práctica, porque yo, por desgracia, tengo familia en paro en busca de trabajo, y le siguen haciendo la misma entrevista rancia de siempre con las mismas preguntas de siempre. Uh -huh. A ver, hay de todo. Obviamente depende de la empresa y de lo innovadora que sea. Es decir, eh, las empresas que innovan en ciertas cosas innovan también en recursos humanos. No siempre, pero, pero bueno, obviamente tiene que ser una empresa o son empresas que se preocupan por la innovación y también en los procesos de selección. Si aspiras a trabajar en una fábrica de toda la vida, pues es posible que no tenga nada de esto. Esto se da, los ejemplos que habéis visto son en grandes multinacionales normalmente. Pero os digo, eh, a ver, en el mundo, como habéis visto, marketing, comunicación, etcétera, hay cositas de estas, porque van de guays, ¿no? Vamos todos de guays. En el mundo técnico también, porque Google, a ver, lo ha hecho, e insisto, muchas empresas pequeñitas, startups, van de Google, ¿vale? Entonces copian este modelo y muchas veces no lo saben hacer. Hay una cosa que no he mencionado, la propia Google está abandonando parte de estas prácticas. Esto de las preguntas de, de cuántas pelotas de golf caben en un autobús, etcétera, está casi ya no recomendado en las entrevistas, porque se está viendo que es una distorsión. Pero las empresas pretende ser como, como Google y hacen este tipo de cosas. Entonces, normalmente este tipo de cosas las inventan las empresas grandes, pero las copian muchas empresas pequeñas y medianas. Entonces, te lo puedes encontrar. Depende en buena parte del sector. Vale, gracias. Vale. Hola, aquí también, Pedro. Sí. ¿Qué opinas de, del uso positivo o la influencia positiva o negativa que puedan tener nuestro uso de las redes sociales para buscar empleo? Yo sé que muchas empresas te miran en LinkedIn pero también te miran en Facebook y a mí personalmente me da igual que la gente ponga las fotos de una borrachera, de una boda o de un cumpleaños. Me molestaría más a lo mejor si esa persona está en grupos con comentarios xenófobos o desde el punto de vista de un empresario a lo mejor que sea un radical de la CGT y eso, que pueda ser una persona conflictiva. Uh -huh. ¿Se está mirando eso? ¿Las empresas realmente lo miran como se dice o...? Eh, la respuesta es sí y cada vez más. A ver... Como hablaba de entrevistas y no en general de buscar trabajo, no he hablado de esos temas hoy. Pero eh, cada vez las empresas están mirando más esto. Los responsables de recursos humanos que no saben lo que es LinkedIn, que hay muchos, ¿eh? muchos de estos de toda la vida, cada vez lo tienen más complicado. Entonces, el LinkedIn ahora mismo, vamos, en el sector que yo me muevo por lo menos, es fundamental. Tenerlo bien puesto, con su fotito, con su currículum bien, bien explicado. vale, Eso por un lado. Y a lo que preguntas, el LinkedIn hay que tenerlo bien. ¿De acuerdo? El Facebook, el Twitter, etcétera, etcétera se mira, depende de la empresa, pero sí te lo pueden llegar a mirar, ¿vale? En el Twitter, por ejemplo, te pueden ver cuántos followers tienes, cuántos tal, o sea, a lo mejor más para ver un poquito tu, tu marca personal, tu credibilidad, si eres un gurú en algo, si tienes un blog y sabes de mucho de este tema y ves que la gente te sigue, es, es un punto más a tu favor, ¿vale? El tema Facebook que te miren, si has estado de borrachera o no, hay que tener cuidado, a ver, mmm, tanto para entrevistas como si estás trabajando porque ha habido despidos por cosas de estas a ver, por cosas que no tienen que hacerse, como decir, estoy malo foto esquiando eh, en el fin de semana, ¿vale? y algún coleguilla, pues por ahí se filtra pues bueno, si hacéis el imbécil de esa manera os lo habéis buscado, perdonad que os lo diga pero, o sea, y ahí para mí la imbecilidad no es colgar la foto en Facebook, es decir que estás malo cuando te vas a esquiar, yo es que eso es, es lo básico, ¿vale? entonces por ahí te pueden pillar pero es que Igual que si tú en una entrevista vas y te preguntan qué has hecho el fin de semana, tú no vas a decir mmm, beber hasta vomitar y dormir hasta las 12 de la mañana, aunque sea verdad no lo vas a decir, pues tampoco es muy bueno que lo pongas en Facebook. ¿vale? Entonces, bueno, por lo menos, a ver, todo también depende de cómo tengas de abierto, de compartido tu Facebook, pero por ejemplo el Twitter, recordad que es público. Si en Twitter tenéis un tweet de joder, cómo le he potado encima a la tía esa, y eh, vas a una entrevista, os puede salir redondo, ¿vale? Aquí, uh, bien, yo ¿Sí? quisiera preguntarte sobre los nuevos tipos de entrevistadores porque parece ser que se está poniendo de moda a mí me ha pasado años atrás ¿Sí? y uh, por, uh, por compañeros que están ahora en proceso de selección el entrevistador que yo llamo humillador o maltratador es decir, no sé si es una estrategia premeditada eh, previa por parte de la consultoría, aunque creo que no lo hacen tanto las consultorías, como ya la empresa que tiene su departamento de recursos humanos y que te está machacando te, por ejemplo, te dice, usted está sobrecualificado, pero es prácticamente, llegan casi a insultarte, es un mierda, no sé qué, y tú aguantas todo lo que haya que aguantar, incluso te dan ganas de, de levantarte e irte. Pero llega un momento en que no sabes cómo reaccionar. ¿Qué es lo que estáis buscando o lo que está buscando ese tipo de, de entrevistador y cuál es la mejor reacción para conseguir el trabajo? Porque imagino que es un papel que tiene ese entrevistador. Sí. A ver, te digo, son estrategias. Lo primero que eso no es nuevo, eso existe de toda la vida. ¿eh? O sea, entrevistas de poli bueno o poli malo se han hecho toda la vida y a ver si ocurre que ahora hay más gente desesperada buscando trabajo las empresas tienen mucho más donde elegir y antes tenían que empezar la entrevista contándote los beneficios sociales y lo guay que era trabajar en esa empresa y ahora es al revés tú estás ahí arrastrándote porque hay otros 50 como tú y la triste realidad es que ahora las empresas en ese sentido tienen más fácil que antes vale con lo cual esas cosas que si las hubieran hecho hace siete años cuando la gente cambiaba de empresa como si nada pues no habrían contratado a nadie porque se iban a otra pero hoy se lo pueden permitir. Ahora, eso son estrategias. Esa persona no te odia, esa persona no le caes mal, pero te ponen a prueba bajo presión. Entonces, dependiendo del puesto, por ejemplo, si es un puesto donde vas a tener cara al cliente, ¿vale? ya sea porque eres de atención telefónica, ya sea porque vas a ser un comercial, ya sea porque vas a ser un desarrollador que va a ir a eventos profesionales. Pero si vas a tener algún tipo de trato con cliente, no es nada sorprendente que te, ponga, que te expongan a un troll empresarial. ¿vale? Y vean cómo reaccionas. Si tú te levantas de allí y das un portazo, pues no vales. Si aguantas la presión como puedes, sales del paso, intentas domarlo y tal, pues como el día que te toque un cliente cabrón, que los hay mucho más que entrevistadores, y te ponga para ir por teléfono, pues tu reacción de ese momento probablemente será muy parecida a la que tengas en esa entrevista. Y eso es lo que se busca. Entonces, bueno, salí como para esa situación. Eh, eso sí, nunca, y aunque es de nuevo obvio, ¿no? Pero nunca os vengáis abajo, nunca te levantes, te cabrees, ni insultes a nadie, ni te vayas de allí dando un portazo. Es una estrategia. Salid como podáis y ya está. ¿Vale? Bueno, yo quería comentar, bueno, no y, veo. aquí Ahí. al lado. Mi compañera ha dicho, ha hablado, bueno, en tema de las redes sociales, ¿no? De que si miran o no miran tu perfil en uh -huh. redes sociales si sí, tenemos que curar un poco el contenido que tenemos ahí un poco a quién tenemos o no tenemos incluido en LinkedIn como no sé como amigos o como, como conocidos o como pero también quería preguntar el tema de por ejemplo son dos, son varias cosas el tema de un vídeo currículum a ver cuando yo presento un currículum a cualquier empresa va dirigido a esa empresa no voy a hacer 20 vídeos no no sé cómo hago eso no ¿Cómo... Y luego, eh, lo siguiente es el tema de la sobre, que también lo ha comentado otro compañero, la sobrecualificación. Entonces, si una empresa está buscando un perfil de una persona que tenga estos determinados conocimientos, y Ajá. ahora voy yo y tengo mucha mucha experiencia en esto, lo otro, lo otro, Ajá. a lo mejor eso es un problema, porque lo mismo dicen, bueno, en cuanto cuente otra cosa se va, y yo lo que quiero es una persona que esté aquí... Sí. sí, para siempre Te respondo a Es la... raro, ¿no? Pero que a lo mejor hay empresas que buscan eso Te respondo <risa> ahora a las dos preguntas, ¿vale? Sobre los videocurriculum A ver, eso es algo que ahora se hace La gente, Para los que no sepáis lo que es La gente graba un vídeo y lo, y lo manda o lo enseña el día de la entrevista, por ejemplo Los hay desde superprofesionales a mis abuelos hablando de mí Que esos existen, ¿vale? Y están por ahí Su efectividad, bueno, relativa Depende de la empresa, que sea más moderna, menos moderna Puede ser pero si sí es cierto que es algo que te hace destacar normalmente porque todavía no hay tantos ¿no? entonces a ver con cuidadito que no sea una una mmm, pachotada pero si haces algo gracioso que está bien puede hacer que por lo menos te recuerden ya no es que el vídeo en sí te haga porque si luego fallas en la técnica fallas en otra cosa probablemente no te valga para nada pero si sí te hace que partiendo que la criba la cumples bien y con nota sea algo que te distinga de los demás no es malo pero ojo depende para qué o sea ahí a quien se lo des y se pueda quedar a Cuadros y lo que hace decir: este tío está loco, yo no quiero mi empresa. Entonces, cuidadito con dónde vais, ¿vale? Eh, y sobre tu segunda pregunta, que era eh, lo de la sobrecualificación. A ver, la sobrecualificación juega en vuestra contra y eso es una realidad. Yo, si voy a contratar a un programador junior para que entre de becario y me viene un tío con ocho años de experiencia en Java, Podéis pensar, joder, pues que quién, ¿no? Pues te va a salir barato y te va a salir bien. Es, es exactamente lo que tú has dicho. No es verdad, eso es un problema en potencia. Porque ese tío está aquí, porque está. Entonces, primero, ¿por qué hace eso? A mí me hace pensar, ¿qué le pasa? O sea, está desesperado por buscar trabajo por menos de lo que podría ganar, porque le han echado, es un problemático que le han echado de cuatro trabajos y ahora viene conmigo. O sea, algo pasa con esa persona, puede ser una situación personal, el paro, etcétera, pero te hace sospechar que algo raro pasa ahí. Y segundo, lo que tú has dicho, probablemente no dure. Es decir, en cuanto encuentre otra cosa, o sea, va a entrar aquí porque necesita ganar un sueldo, aunque ganara antes 1.500 euros, ahora va a ganar 600, pero va a seguir buscando. Y en cuanto encuentre algo de 1.100, se va a ir. Y yo quiero un programador junior que esté conmigo, que evolucione y que... Eh, se quede en mi empresa... ...entonces yo no quiero un tío que está aquí de paso... ...para yo solucionarle un problema... ...yo tengo que solucionar el mío, no el de él... ...entonces así es como son... ...la sobrecualificación es mala... ...si jugáis a la sobrecualificación... ...y os lo digo... ...que ahora se juega cada vez más... ...porque hay puestos de determinado nivel... Que, ...que ya casi prácticamente no se encuentran... ...y aunque tú fueras supervisor de no sé qué... ...tienes que volver a, a remangarte y picar... ...y estar dispuesto a aceptarlo... ...porque no te quieres ir fuera, por lo que sea... Yo no he dicho esto, pero mentid, mentid y sed consistentes en vuestra mentira. No parezcáis sobrecualificados. No habléis de, vas a un puesto de programador y yo he sido responsable de 25 programadores. Omitid ese dato, porque es que si no, es complicado. Y yo no lo he dicho. ¿eh? Se acabó el tiempo de las preguntas, como siempre. Muchas gracias.